Hola amigos, ¿qué tal? Aquí y Romerito y enviándoos un super saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy os voy a presentar Animaxim, que es una suite completa para hacer vídeos animados sin ser diseñador. De fácil manejo, desde la comodidad de tu ordenador, sin complicado software, sin estar gastando tu ancho de banda, muy sencillita.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 like a este video para que mejoremos en el algoritmo de youtube y sobre todo a que compartas este video porque la verdad vale la pena ver este tipo de herramientas que nos van a ayudar en nuestro camino como marketers mira animaxim es una serie de animaciones creadas en powerpoint para que tú puedas hacer vídeos sin ningún tipo de problemas te voy a mostrar la página de ventas es esta animaxim la manera más rápida de crear animaciones en storytelling prepara historias ilimitadas con el mejor video explainer. Son vídeos explicativos por, para cualquier nicho en unos minutos. Bueno, aquí está la presentación. La voy a echar a andar un poquito. ¿Ves? Es esto para hacer este tipo de animaciones. Tiene ya personajes animados. Está muy bien. Incluye la licencia comercial. Vamos a ponerla en español para que sea más fácil. Ahí está. Todas las plantillas de animaciones hechas para ti, sin software, animaciones fáciles, acceso ilimitado, sin tarifas mensuales, desarrolla con éxito animaciones, ahorra tiempo. mezcla y combina las plantillas para hacer vídeos únicos. Y ya te viene todo lo que es este pack. ¿ves? Ahora puedes configurar tu negocio como un cohete en redes sociales. Vídeos. Para YouTube, para Facebook, para un montón de redes. Y vamos a ver lo que realmente tiene Animaxe. Es muy sencillo hacerlas. Paso uno, elige plantillas, personalizas, mezclas y combinas y renderizas. Este es un teaser, o sea, una probadita de lo que puedes hacer. Voy a adelantar un poquito. Mira. Están los personajes, las animaciones... Tú puedes ponerlas tantas como quieras. Hay un montón. Y combinarlas para hacer animaciones súper bonitas. Bueno, lo voy a parar porque la verdad es que son muy largos. Y vamos a ver lo que tiene. Personajes. Tiene un montón de personajes de animación. Chicos y chicas. Sin problemas. Un montón. ves con globitos en el escritorio. Este es de uniforme. Este es con traje. Diferentes personajes para diferentes nichos, lo cual está muy bien. Tiene vídeos explicativos en el módulo 2. Son explicativos, ya te ponen todo. Tú simplemente tienes que sustituir los textos en diferentes nichos. Después vienen animaciones con un solo personaje. El solo personaje va desarrollando toda la historia con personajes grupales. Están en formato para Stories o para cualquier tipo de formato de vídeo vertical. Ya sabes que ahora los vídeos verticales es lo que se lleva. WhatsApp, Facebook, TikTok, Insta y Pinterest, les falta ponerlo, pero funcionan exactamente igual. Testimoniales animados y más cosas, ¿no? Este es un comunicarse con nosotros. En fin, una serie de cosas que te dan unas posibilidades infinitas. A mí me encantan estas, los títulos. Porque son bonitos. A mí me gusta muchísimo este tipo de cosas. Y si ya están hechas, pues oye, mejor para mí. To-do list o listas para hacer. Estas también están muy bonitas. Sobre todo si vas a hacer un canal de shorts o vas a empezar a crecer tus TikToks o tus Instagrams, esto viene súper bien. Animaciones con iconos para las redes sociales, mapas del mundo, es lo que yo te decía, si vas a hacer un canal temático, esto te va a venir genial. Listas de precios animadas, fondos, fondos animados, transiciones, y estos son banners, esos no son animados, pero son banners muy bonitos. Y vamos a ver lo que nos cuesta este precioso pack. Ahí está, todo esto lleva personajes, vídeos, animaciones de un personaje, grupales, historias promocionales, testimonios, eh, contacto de títulos, en fin, todo lo que te he mostrado, por 21,55 dólares. 21,55 por lanzamiento tiempo limitado. Pero además tienen una versión Pro, que es esta. La versión Pro te da más plantillas con otros nichos que no están en la primera parte. ¿Ves? Este, más personajes, muchos más personajes, más explainers en otros nichos, que está muy bien, la verdad, mira qué qué bonito es. Más animaciones con caracteres con personajes únicos, con personajes grupales, más plantillas para formato vertical, en fin, te da más de todo. Y por este más de todo, a mí los títulos, la verdad es que me gustan, alguna vez habrás visto ya alguno de estos en mis videos, porque yo los uso mucho más iconos de social media estoy queriendo llegar al precio bueno quiero llegar al precio a ver si lo vemos ya más transiciones más banners promocionales y el precio de esto hay un montón de cosas se ¿eh? dan muchísimas cosas 45 dólares con 98 es decir 46 si sumamos los 21 más los 45 ya tenemos aquí casi 70 dólares pero además tienen otro tiene la versión Platinum, que son gráficas y videos animados de gran conversión. ¿Ves? Pues aquí tiene otro bundle con más cosas. Que te da otro tipo de vídeos. Este tipo de vídeo. Que ya no es de dibujo animado. Sino es de personas. Mira este que bonito de, para pets. Este para comidas. Está genial. En fin, tiene más cosas. Facebook animados ¿ves? Con, en diferentes nichos. Que tú puedes modificar a tu gusto. Vídeos promocionales, en formato vertical y en formato horizontal, más vídeos en vertical. ¿Ves? Pues aquí te ponen los verticales. Les falta Pinterest. No sé por qué. enseñan esa red si es tan buena y tan convertidora. Intros, tiene intros, lo cual está muy bien. Alguna intro de estas tengo en algunos de mis cursos, claro. Otros. Video de otros. Notificaciones de YouTube. Es decir, estas cositas de abajo de suscríbete y tal. Pues están aquí. Un montón de cosas más. Bueno, está muy completo este pack. Y por este pack nos sacuden. Porque tiene más cosas. ¿eh? Tiene esto que es para imprimir. Roller banners. Que son para impresión, para imprenta directa. Esto es lo que nos dan. 22 plantillas de vídeo. 20 para Facebook. 24 squares. 22 verticales. Y un montón de cosas más. Por 57. Es decir, 57. Más 45. Más 21. Ya es un pico. Ya, ya vale. Es, es bastante dinero tienen tutoriales, quiero que sepas que tienen tutoriales el tutorial lo puedes seguir no hace falta que sepas el idioma porque simplemente es seguir lo que ves en pantalla lo cual es muy facilito bueno, pues si tú lo quieres vas a gastarte más de 150 dólares a menos, que, a menos que estés en mi lista privada si estás en mi lista privada las tres cosas el, for, el front end este, el Pro y el Platinum, los tienes gratis. Ya sabes dónde ir a buscarlos. Corre ahora mismo porque los tienes gratis para la gente que está en mi lista privada. Y si no estás en mi lista privada, hombre, es el momento de que te apuntes para que tengas cosas muy bonitas que te van a ayudar en tu carrera como marketer sin pagar un solo centavo por ellas. Porque yo las voy a comprar con los derechos más altos para que tú no tengas que pagar nada de nada. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que te puedas suscribir a mi lista privada es de pago, porque claro, para que tengas todos estos materiales, tienes que dar un pequeño fee mensual para que tengas acceso a todo. Si ya estás en mi lista, no te dejo el enlace, ya sabes dónde ir a buscarlo. Y si quieres este producto sin entrar en mi lista, también te voy a dejar aquí abajo el enlace para que lo consigas a un precio súper, súper accesible. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería presentarte este video que es especial con esta serie de animaciones para que tú puedas hacer un video marketer con todo el pack completito, gratis para mi lista privada o si tú no estás en mi lista, a un precio increíblemente bueno. Lo voy a dejar hasta aquí, marketer. No olvides que te dejo los enlaces aquí abajo. Suscríbete al canal y recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer